Yo soy Cristian, encantado de estar con ustedes el día de hoy y me parece que el día de hoy voy a hablar de algo que creo que puede servir a muchos eh, y es que quizá les ha pasado a algunos de ustedes y sucede mucho, cada vez más, sobre todo porque hoy en día las relaciones son tan espontáneas, tan esporádicas y tan diferentes como eran hace 50 años eh, Resulta que a veces estamos saliendo con alguien, ¿no? con un chico o con una chica, dependiendo del caso y las cosas se van dando bien y salimos una, dos, tres, cinco, diez veces nos agarramos la mano, nos abrazamos, nos besamos en público y, y pareciera que estábamos en una relación pero a veces no estamos completamente seguros o seguras, sobre todo seguras de si realmente estamos en una relación formal o si simple y sencillamente estamos así como en el vamos a ver todavía O estamos saliendo, o teniendo citas, ¿no? Eh, y es que realmente no hay una regla, desafortunadamente no hay una ley que diga después de la décima cita ya estás en una relación formal, ojalá hubiera algo así Pero no existe todavía En algunos lugares, eh, en algunos lugares, sobre todo en países europeos, eh, existe esta regla de tres que dice que, eh, vaya, si tienes sexo una vez con una persona entonces pues es una, un sexo de una noche, nada más, ¿no? si tienes sexo dos veces entonces, eh, bueno, pues ok, te gustó, lo repetiste, vale, no pasa nada pero si tienes sexo tres veces con la misma persona entonces ya significa que eh, una de dos o son eh, parejas sexuales, digamos eh, amantes o fuck buddies como ya le llamarían algunos, es decir eh, que solo se buscan para tener sexo o quiere decir que ya va para algo más serio. Eh, evidentemente esta regla no está escrita a ningún lado, entonces de repente como que algunos la conocen, algunos la aplican, otros no la aplican, pero eh, es algo que no está muy bien aclarado en muchos países, sobre todo en Latinoamérica. Entonces es muy normal que de repente nos salga la duda de decir, bueno ¿qué, ¿qué somos? ¿no? ¿qué somos? y a veces es difícil traer esta pregunta a la conversación porque tenemos miedo a asustar a la otra persona o a empujarla o a, a digamos que tenemos miedo a que esa persona piense que la estamos presionando pero en cierta forma queremos saber en dónde estamos parados para saber si debemos seguir buscando a nuestra pareja ideal, o si vamos a intentarlo aquí por completo, o si somos exclusivos o no, o si cada quien está haciendo lo que se le pega la gana cuando no estamos juntos, o qué está pasando, ¿no? Todas estas, estas preguntas que uno no se puede responder a menos que las cosas estén claras. Es decir, si de repente estoy saliendo con alguien y... Eh, me entero que ese chico o esa chica está saliendo con otra persona debería enojarme o debería de, de reclamarle o no no sabemos porque ni siquiera sabemos en qué punto estamos de relación si somos serios o no estamos serios eh, si somos algo de diversión o no en fin, y mientras no sepamos eso evidentemente no podemos actuar de la forma correspondiente en ciertas situaciones entonces, para evitar todos esos problemas, lo mejor que se puede hacer es aclarar las cosas, comunicarse, poner las cartas sobre la mesa. Y en este video te voy a decir cómo. Pero antes, me gustaría que me pusieras en los comentarios rápidamente. ¿Cuántas veces te ha pasado esto a ti? ¿Cuántas veces te ha pasado que estás con una relación y ¿Qué piensas? Tú piensas, tú juras y perjuras que ya son novios, ya están en una pareja formal, en una relación formal y exclusivos. Y de repente algo sucede y, y le reclamas y él te sale como que no, pues es que no éramos novios, ¿no? O ella, no, no éramos nada, solo nos estamos divirtiendo. Entonces, quiero realmente quiero escuchar sus historias porque creo que les puede servir a muchos otros eh, usuarios que estén leyendo también los comentarios. Así que vamos a, vamos a, al punto. ¿Cómo sacar, ¿Cómo sacar esa conversación tan sutilmente? Que puede, ser, que puede ser realmente una conversación difícil, pero si lo haces de forma uh, inteligente, realmente no tiene por qué ser tan complicado. Por ejemplo, seas hombre o seas mujer, Puedes usar el mismo ejemplo, solo aplícalo a tu persona, ¿ok? Digamos que estás haciendo con una persona y quieres saber si son serios, exclusivos o no. Lo primero que tienes que hacer es, no puedes ir a la, con esa persona y decirle, oye, ¿qué somos? Porque entonces tú en ese momento estás poniendo una presión en esa persona de que él decida o ella decida el futuro o el, la situación actual que tienen entre ustedes. Y a nadie le gusta estar bajo presión, a nadie le gusta tener que tomar la decisión. ¿Okay? Eh, sobre todo los hombres, si se, tienen, si se ven en esa situación en donde la mujer está preguntando qué son, lo más probable es que corra o le dé la vuelta o lo evite. ¿Saben? Eh, siempre habrá una forma para los hombres de evitar ese tipo de conversaciones porque no, bueno, huimos al compromiso, es algo natural. Entonces, eh, pero la, forma, la mejor forma que puedes hacer esto es, es haciendo que esa persona sienta que está perdiendo algo. ¿sí? Es decir, crear la emoción en esa persona, hombre o mujer, de que, de que tenga miedo a quedarse fuera si no actúa rápido. ¿Me explico? Voy a profundizar más, pero antes, quiero que piensen. En las estrategias de mercado que se ven en las compañías. Cuando quieres comprar algo en internet o a lo mejor en, la, en alguna tienda, eh, ¿qué sucede? Llegas y hay un montón de productos, ¿no? Y de repente hay una sección en donde son como secciones de ofertas. Y entonces son productos súper buenos a un excelente precio. Y dices, ay, mira, me gusta ese. Está a muy buen precio, tal vez lo compre más tarde, ¿no? Eh, y entonces te, da, te das tiempo para pensarlo si, hay, si el producto que, que quieres es muy común, es decir, aunque esté bajo en precio, si hay 10 de ellos. Y dices, ah, bueno, hay 10, quedan 10 zapatos, todavía tengo tiempo para decir. Y entonces vas y piensas si quieres zapatos a un precio más bajo o no. Eh, Pero, ¿qué sucedería si solo hay un par de zapatos de tu talla? Entonces te, de, te, vas, te tienes la presión de decidir en ese momento si los tomas o no, ¿sabes? Entonces es decir, ah, estos zapatos están buenísimos y son de mi talla y son los únicos que quedan y están en oferta. ¿Los tomo o no? los tomo. O no. Entonces te forzan a tomar la decisión en ese momento porque hay escasez de lo que tú quieres. Y lo mismo sucede en los sitios web. Que a veces no sabes, ahí no, ahí no puedes saber cuántos productos quedan. Pero lo que hacen estos web es ponerte un contador: eh, decirte, esta oferta estará disponible por las próximas 12 horas. Entonces dices, ah, bueno, tengo 12 horas para decidir, ¿no? Pero si dice, está disponible por 5 minutos, en ese momento tienes que decidir: es decir, la tomo, la tomo, la tomo, no, no, no sí, no, sí, no, y entonces te hacen, te forzan a tomarla porque sientes que te vas a quedar afuera normalmente en este tipo de psicología eh, la gente siempre se queda con las cosas porque es como esa, es, ese miedo, lo llaman FOMO en inglés que es Fear of Missing Out y es simplemente miedo a quedarse fuera y eso es un sentimiento, una emoción muy común en la mente humana entonces aplicando ese, eso que sucede por ejemplo en las compras a las relaciones es exactamente lo mismo. Lo que vas a hacer es ir con tu pareja y decirle, amor, como le digas, bizcochito, bomboncito, calabacita, o por el nombre completo, como quieras llamarle, eh, ah, te quiero preguntar algo. Fíjate que, bueno, pues, nos, estamos viendo, nos hemos estado viendo por ya dos, tres, cuatro, cinco meses, los meses que sean, le pones el número ahí, eh, y, te, y, bueno, fíjate que, Conocí a una persona que me invitó a salir, un chico o una chica. Que me invitó a salir, pero eh, le dije que lo iba a pensar porque quería platicar contigo primero eh, al respecto, porque vaya, hemos estado saliendo, pero nunca hemos aclarado si ya estamos en una relación, si somos exclusivos o, o, o qué sucede, ¿no? Entonces, antes de decirle a ese chico o esa chica que sí, podemos ir a tomar un café, me gustaría que tú me dijeras... Eh, ¿Qué es lo que piensas? ¿Tienes algún problema con el que, va con que yo vaya ¿O, o no debería de ir porque ya estamos en algo más serio o qué, qué es lo que piensas? Entonces, cuando tú pones este escenario en la mesa con tu pareja, tu pareja va a decir OK, a ver, ¿qué está pasando aquí? Ella o él no me está presionando para que seamos algo más, me está preguntando o me está pidiendo permiso para tener algo o para ir a tomar un café con alguien más. Entonces, sí, no me está presionando para que seamos algo más serio, pero si le digo que, si le digo que no somos algo más serio, entonces esa persona va a ir a tomarse un café con alguien más y quién sabe qué pase. Entonces, mejor en este momento decido si realmente quiero estar con esa persona Le digo, ¿sabes qué? No Creo que ya estamos en un nivel un poco más avanzado Estamos hablando algo serio O si de, si de plano No quiero nada con esa persona solo, solo divertirme, entonces digo Ah, sí, está bien, no pasa nada Yo también estoy saliendo con alguien más Entonces uh, así cada quien puede hacer lo, lo suyo ¿no? Pero generalmente en este escenario Las personas siempre Si realmente están en una relación seria Las personas siempre lo dicen Ajá. Evidentemente tú estás inventando este escenario, bueno, a lo mejor no, a lo mejor realmente alguien te invitó a salir. Pero el hecho de que vengas y o se lo plantees de este modo, eh, es porque, evidentemente es porque tú quieres algo serio con esa persona. Y quieres que esa persona también te lo confirme. De otra forma, pues lo único que tienes que hacer es decirle a la persona, ¿sabes qué? Este ni siquiera preguntarles oye bueno hemos estado saliendo pero realmente no somos nada serio entonces nada más te quería comentar que voy a empezar a salir con este chico y quiero ver qué sucede y te voy a ir diciendo qué pasa pero nos podemos seguir viendo. ¿Mm? eso sería el caso si, uh, si tú realmente no quieres nada serio y lo único que quieres es aclarar las cosas pero si tú quieres poner en la mesa la conversación de qué somos o de Hacia dónde vamos? Entonces la mejor forma es poner el, el, la carta del miedo a quedarse afuera para tu pareja para que él diga ¿sabes qué? No me quiero quedar afuera. Entonces tomo la carta y se digo ¿sabes qué amor? No pues ya estamos ya somos formales ¿no? Ya o sea llevamos cuatro meses saliendo pues yo creo que ya estoy ya ya, ya. es más te doy el anillo de una vez ¿no? Es más nos casamos la próxima semana es más Vamos a ser chamaco de una vez, ¿no? Tener hijos. En fin, eh, esa es, creo yo, la mejor forma de sacar esto a flote. Porque eh, lo que muchas chicas hacen es ir con el chico y decir, Oye, ¿y ya somos novios? ¿O, o, o hacia dónde vamos? ¿O, o, ¿O qué es esto? Y entonces el chico se pone así como, ah, pues no sé, pues nada más estamos disfrutando el momento y pues... A ver qué pasa, conociéndonos. Y ese conociéndonos pueden ser años. Si tú le das al hombre la opción de que conocerse sean años, la va a tomar, la va a tomar. Y entonces después de cinco años juntos te va a decir, ay, pero es que no éramos novios, éramos... Estábamos pasando el rato nada más, ¿no? A veces, sobre todo con los hombres, hay que poner un poquito de presión. No presión de la mala, no presión de dime qué somos, sino... ese miedo a quedarse fuera... Funciona de maravilla Y bueno, eso es todo, espero que el, el video les sirva de algo, les guste Si les gustó, el like Si no les gustó, denle dislike Pero díganme en los comentarios Díganme por qué no les gustó Qué no les gustó, qué les gustaría ver en el canal ¿okay? um, Si tienen alguna pregunta, comentario sugerencia En los comentarios O pueden seguirme en Instagram si me siguen y me mandan un mensaje, con mucho gusto les respondo. También en TikTok. Y no olviden suscribirse aquí arriba, darle clic en la campanita para recibir notificaciones de futuros videos. Y nos vemos en el próximo video. ¡Cuídense mucho! ¡Chao, chao, chao!